Buenas tardes a todos, a los presentes en la sala y a los que, me, los que están viéndonos vía streaming. Eh, lo primero, eh, quisiera agradecer a la organización y al Gobierno de Aragón por haber seleccionado esta comunicación y permitirme presentarla aquí en este foro. Eh, antes de comenzar con la comunicación, sí que me gustaría o que me permitieran eh, agradecer porque este, este estudio eh, se hizo eh, con la ayuda de una subvención que nos otorgó eh, el gobierno vasco Iove y a través de fondos FEDER. En este proyecto que, eh, es, participamos Campezo, Ciesen y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y lo que voy a hablar es sobre mezclas templadas con emulsión con altas tasas de reciclado en la, en la rehabilitación estructural de firmes de carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa con intensidades de tráfico medias y bajas. El contenido de la comunicación va a ser el siguiente. En primer lugar, una breve introducción. Luego hablaré sobre las obras que se han ejecutado en la Diputación de Guipúzcoa con mezclas bituminosas templadas con emulsión y alta tasa. Eh, comentaré eh, muy brevemente, en la comunicación aparece más desglosado lo que voy a decir aquí, eh, los resultados obtenidos en, esta, en, una, en la última obra que hemos realizado con mezclas bituminosas templada de alta tasa. Y terminaré con las conclusiones. Eh, comenzaré comentando un poco cómo, en la red de carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene una longitud total de 1.340 kilómetros o 1.650 kilómetros de calzada. Eh, de esta longitud, 1.000 kilómetros, presenta un IMD menor de 10.000, eh, que es el umbral entre altas y medias y bajas eh, intensidades de tráfico. Eso quiere decir que el 60% de la longitud total de calzada o el 75% de la longitud total de la red de carreteras soporta tráficos T2 o inferiores. En líneas generales, estas carreteras disponen de firmes flexibles, normalmente compuestos por una capa base granular no tratada, y encima una mezcla bituminosa en un espesor inferior a, a 15 centímetros. Según eh, la norma 63IC, el dimensionamiento de, para rehabilitación estructural de este firme, eh, según las deflexiones, pues nos, eh, nos dirían de aplicar recrecimientos o eh, eh, también eh, eh, aplicaciones especiales, eh, como puede ser, por ejemplo, el reciclado in situ con emulsión. Pero en la Diputación Foral de Ipúzcoa, durante las dos últimas décadas, eh, las actuaciones que ha realizado en este tipo de firmes de baja intensidad de tráfico ha sido empleando eh, mezclas, mezclas abiertas en frío, con emulsión. Pero en el año 2011 se realizó el primer tramo de prueba de aproximadamente un kilómetro con una mezcla bituminosa templada, con emulsión y eh, alta tasa de material de fresado, hasta un 80%. En el año 2014 se licitó la primera obra de rehabilitación eh, en el País Vasco eh, de 5 kilómetros, también utilizando una mezcla bituminosa templada, eh, una C22 para capa intermedio, con una tasa de reciclado del 80%. Y el verano pasado, en el año 2016… Se volvió a realizar otra obra de una mezcla templada, también con alta tasa, de reciclado, pero en este caso con, eh, para capa de rodadura. Como árido se utilizó eh, árido eh, siderúrgico. Eh, vamos a ver en detalle brevemente las características de esta última obra. Eh, la mezcla que se hizo fue una C16S para capa de rodadura. Se utilizó material de fresado en una proporción del 80% y como material corrector el árido siderúrgico. La emulsión que se utilizó fue la C60 B6 rec reciemulcl CL 290 de cepsa. la dotación de la emulsión fue de 3,4% sobre mezcla. En cuanto al material de fresado este procedía de la capa de rodadura de una obra de rehabilitación del firme de la nacional 1. este material de fresado se clasificó en tres tamaños: 08 814 y 1422. Se fabricó la mezcla en una planta convencional, una intrame RM-260, y eh, se hicieron pequeñas modificaciones, entre las cuales destacar, pues, por ejemplo, que se disponía de un sistema independiente de incorporación del material fresado fino, el 08, que lo metíamos por este sistema directo al mezclador. Previamente había una báscula. Eh, también se modificó el diseño del tambor secador, para evitar el contacto directo de la llama con el material de fresado y poder calentar a, las, a temperaturas bajas. La composición de la mezcla, eh, bueno, cuando, cuando ejecutamos la obra, los ensayos que se realizaron son los que voy a presentar aquí, que son, son, muy, son medias, pero en la comunicación aparecen todos. El contenido del ligante y la granulometría la realizamos eh, diariamente, sobre 10 muestras, y el contenido de ligante medio que nos salió es de 4,3 con esa desviación, de forma, considerando los ensayos de forma individualizada. Esta es la curva granulométrica, se puede ver que había un, dos tamices que se nos desvían de la, del uso, pero como vamos a ver, las propiedades generales de la mezcla pues, se cumplían. Eh, las densidades obtenidas eh, fueron las... Utilizamos dos sistemas de compactación, el de impacto y la giratoria. Y estos son los resultados medios. Eh, impact, tengo que decir que estos son resultados eh, de muestras de obra, eh, una vez que se ha, se ha pasado el material por planta. Eh, entonces, eh, se realizaron compactaciones a 75 golpes por cara y con giratoria 30 giros. Eh, se ve la dispersión que teníamos en las densidades, pero en la media final, pues como se puede ver, con ambos sistemas se obtiene la misma densidad. En cuanto al ensayo de sensibilidad al agua, también se, se realizó mediante dos sistemas de compactación, de impacto y giratoria, con 50 golpes por cara y con 20 giros. Ahí tienen los resultados medios de la densidad, y eh, lo que sí que observamos es que la resistencia a tracción en seco es, eran algo bajas con respecto a una mezcla convencional en caliente. Pero el valor de ITSR, como se puede observar, pues eran valores razonables, eh, aunque la especificación para capas de rodadura nos exige en 85, pues como se puede ver, pues dependiendo del sistema de compactación, pues lo, lo alcanzábamos o no. En cuanto al ensayo de rodadura, este serían los valores medios. Aquí la densidad que utilizamos fue la de 75 golpes para compactar las probetas de pista y tuvimos un valor de la pendiente de 0,07, que para el caso de estos tráficos T2 o inferiores pues tenemos, nos piden 0,01. Luego también se realizó el ensayo del módulo y de fatiga, y aquí muestro los resultados, eh, también se hicieron eh, con probetas compactadas a 75 golpes y con la giratoria a 30 giros. Sí que se ve una pequeña diferencia en las densidades, pero también podéis observar la diferencia en los módulos. En la comunicación que aparecen todos los resultados individualizados, sí que observamos que eh, para mismas densidades siempre se observaba un mayor módulo cuando se hacía eh, el ensayo a través de la giratoria, probetas compactadas con giratoria. Y en cuanto a la ley de fatiga, estos serían los coeficientes, y si lo comparamos con una mezcla convencional, pues podemos ver que, que bueno, que son resultados muy muy buenos. En cuanto a la unidad terminada, eh, se sacaron 12 testigos y se determinaron los grados de compactación. Eh, la comparación la hicimos con, las de, con la densidad de, de impacto a 75 golpes y se puede ver ahí la dispersión de las densidades de los testigos, obteniéndose grados de compactación de entre 95 y 98. Eh, la especificación nos obligaba por encima de 97, pero bueno, eh, la mayoría de ellos estaban por encima de 97. Había alguno pues, que nos daba 95 96. En cuanto a la macrotextura, estos son los resultados obtenidos. Como se puede ver, son resultados muy buenos porque ya la especificación nos exigía un valor de 0,7. Entonces, para terminar, decir que bueno, eh, se ha visto que, que… es que no veo. Se ha visto que el, el material dosificado cumple las especificaciones generales para mezclas en caliente y tiene una buena resistencia a las deformaciones plásticas y un módulo elevado, pero la cohesión del material, aunque suficiente para este tipo de tráficos, eh, debería mejorarse. También parece que el procedimiento de compactación eh, por impacto podría aplicarse, pero eh, a partir de muestras fabricadas en planta. No obstante, eh, parece ser que eh, el... La energía que necesitaríamos para este tipo de mezclas con altas tasas de tráfico de, de, de fresado eh, requeriría un número de giros de en torno a los 30. Las mezclas bituminosas templadas con emulsión constituyen la técnica que nos permite una mayor tasa de reutilización de material de fresado mmm, y mmm, que se fabrican en planta y además de su aportación eh, medioambiental que todos conocemos. Las mezclas bituminosas templadas con emulsión son también una alternativa a tener en cuenta para este tipo de carreteras de baja intensidad, de baja y media intensidad de tráfico, con un comportamiento mecánico adecuado. Y lo último, eh, me gustaría decir que como consecuencia de estos buenos resultados obtenidos eh, y la necesidad de abordar la rehabilitación de firmes de carreteras con criterios de sostenibilidad ambiental, la Diputación Foral de Guipúzcoa está redactando un pliego de prescripciones técnicas de materiales bituminosos fabricados con emulsión y también de mezclas abiertas en frío y de tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla. Este pliego está en una fase muy avanzada, eh, que se está confeccionando conjuntamente con ATEF y con empresas fabricantes de mezclas asfálticas de Guipúzcoa. Este pliego se va a someter a consideración en la Mesa de Firmes del País Vasco y si procede pues será publicado como anejo en la norma de dimensionamientos de firmes del País Vasco. Pues nada, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Marisol. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar mi agradecimiento a la organización del, del Congreso por permitirnos presentar esta nueva o esta innovación en cuanto a la protección de riesgos de adherencia. El tamaño no está, está como desajustado el tamaño. ¿no? Bien, gracias. Eh, una breve, brevemente, un, re, un pequeño recordatorio de la importancia que tiene un, en lo que es el riesgo de adherencia una correcta unión entre las capas desde el punto de vista estructural. Les eh, incluyo un pequeño gráfico, un estado tensional en el que se representa la curva más interior, representaría el estado tensional bajo eh, con capas completamente adheridas, en el cual las mayores tensiones aparecen al fondo de capa. Cuando las capas no están perfectamente adheridas o están, están despegadas, aparecen las mayores tensiones en la, la interfase no unida. ¿no? Pero no solo entre, cuando no están adheridas, sino cuando la, la unión no es completa, incluso en estas situaciones intermedias, también aparecen tracciones importantes a ese nivel. Eh, la consecuencia de ese tipo de, de ese defecto pues es una menor vida factiva, pero no solo, no solo hay problemas estructurales. La falta de adherencia puede provocar deslizamiento entre capas, puede dar lugar a deformaciones plásticas e incluso dificultades para alcanzar el grado de compactación deseado en una primera edad, puesto que falta un confinamiento que ayudaría a conseguir la compactación adecuada. Otras consecuencias de fallos en la adherencia que no tienen que ver con el comportamiento estructural de la capa. Son los desprendimientos de material, los arrastres por de las ruedas de los vehículos que circulan por la obra, es decir, una pérdida de material que se desperdicia por completo, e incluso la contaminación en el entorno de la carretera y a veces hasta muy, muchos kilómetros más allá de donde se circula la obra, ¿no? con, con el, la contaminación, incluso el borrado de marcas viales que seguro que todos hemos visto alguna vez. Los Factores que pueden crear mayor riesgos desde ese punto de vista son los que les hemos apuntado aquí, desde las altas temperaturas o incluso las grandes insolaciones con temperaturas moderadas que provocan el reblandecimiento del ligante residual, las grandes distancias de transporte o, mejor dicho, aún las cuando los vehículos de transporte circulan a velocidades elevadas… Hemos medido en una ocasión hasta más de 70 grados centígrados en los como temperatura de los neumáticos, que nuevamente rebrandecen el ligante. Los soportes irregulares, como el caso de superficies fresadas, donde la distribución del riego no puede ser homogénea. Los ligantes modificados, que pueden dar lugar a una pegajosidad que también aumenta con el neumático. Las altas dotaciones de ligante, que se emplean en algunos casos particulares. e Incluso las mezclas a baja temperatura, que... Pueden llegar a cuestionar la eficacia de soluciones tan interesantes a veces como las emulsiones termoadherentes. Esto es un vídeo que no sé si es posible ponerlo en marcha. igual. Sí, bueno. eh, como solución a esa problemática, eh, Arnaud ha a, a introducido en España la solución que consiste en la distribución de una lechada diluida y estabilizada de cal, de hidróxido cálcico. Eh, se propone esta solución como una alternativa a otras tradicionales. Recordemos desde los riegos con agua o la distribución de pequeñas dotaciones de maravilla Se ha aprobado a veces incluso la limpieza sistemática de los vehículos que entran en la obra o salen de la obra, para evitar esas contaminaciones que comentábamos antes. Las extendoras con riego incorporado, es otra solución que se ha probado con ese mismo objetivo. E incluso las emulsiones termoadherentes. Frente a ese tipo de Alternativas ya aprobadas, consideramos que la aplicación de una lechada de cal como la que estamos presentando es una solución innovadora y, y atractiva. Que a continuación les voy a describir un poco más en, en detalle. En, comenzando por la, el origen de la experiencia. Es un tratamiento que se utilizó por primera vez en Francia en 2009. Después de Francia se, se viene utilizando también ya en, en Bélgica, en Luxemburgo, en Polonia, entre otros países... Pero hoy, en Ale... hoy solo en Francia se están, se, está utilizando, se están extendiendo más de 10 millones de metros cuadrados anuales y yo creo que la experiencia supera los 30 millones de metros cuadrados pues para administraciones tan, tan, tan comprometidas como SANEF, la, la concesionaria de autopistas, o incluso la de carteras del Estado. En España las primeras experiencias las ha llevado a cabo Arnaud en 2016, y en estos momentos debemos llevar ya unos 400.000 metros cuadrados ejecutados en todo tipo de vías, desde autovías, como la autovía 2 en Lérida o en Zaragoza, la autovía 14, la nacional 230 en Lérida, la nacional 5 en Cáceres y hasta ahora con resultados exitosos en cada caso. En cuanto a las... Bueno, como les decía, la, la solución consiste en distribuir una lechada de hidróxido cálcico diluida eh, y estabilizada para que se pueda mantener en condiciones de uso durante, durante el tiempo requerido. Que se aplica y, y me, se puede aplicar inmediatamente después de que haya tenido lugar la rotura, del riego, la, la rotura de la emulsión del riego de adherencia. La emulsión se aplica con un vehículo que se condicionado espe especialmente para con unos tanques que en los almacenar, recircular y mantener estabilizada la emulsión y eh, con una dotación de unos 250 gramos por metro cuadrado que viene, a, que viene a suponer al grado de dilución que se está utilizando entre 10 y 12 gramos por metro cuadrado de hidróxido cálcico, es decir, una, una dotación muy, muy liviana los efectos de su aplicación, lo que explicaría un poco su efectividad tiene que ver con, con la interposición de esa pequeña película, por muy pequeña que sea de, de hidróxido cálcico que limita el contacto directo entre los Neumáticos de los vehículos y, la, y, la, y, el riego, y el ligante residual. Tiene que ver también con el blanqueamiento de la superficie que proporciona la cal y mmm, finalmente con la evaporación de agua, del agua contenida por la lechana, pues la, la lecha de esos 230-240 gramos de agua que se van a evaporar contribuirán también a, a enfriar la superficie del pavimento y por tanto a disminuir el riesgo de despegue del, del ligante. En cuanto a los resultados, eh, les presento aquí unos resultados. De, bueno, se ha ensayado con ensayos de tracción directa, con ensayos de corte directo, de corte, de corte directo y las conclusiones a las que se ha llegado ya desde en estos varios años que se viene utilizando en Europa y en este año, es caso que se viene utilizando en España, es que se puede sostener que absolutamente no perjudica de ningún modo la efectividad del riesgo de adherencia. Es más, eh, el gráfico de la izquierda muestra resultados obtenidos en, en Bélgica cuando se comparó en la misma obra los tramos extendidos con y sin lechada de cal tramos contiguos en las mismas condiciones y los resultados incluso fueron algo superiores. Lo mismo ha sucedido cuando hemos ensayado testigos tomados en la travesía de Almenar en este caso, el gráfico de la derecha en que los resultados incluso superaron un poco los en el caso de extendido con cal, que sin, que sin una lechada de cal. Pensamos que es prematuro decir que la lechada de cal mejora la resistencia, lo que sí, que consideramos que se puede concluir que no la perjudica en todo caso, aunque no deja de existir argumentos que podrían incluso ayudar a decir que de algún modo sí podrían beneficiar esa adherencia. No, no, no olvidemos que el hidróxido cálcico es un registrador muy efectivo de los, del betún, y que la resistencia al corte de las capas aumenta con la viscosidad del ligante. Por tanto, aunque en una medida muy pequeña, si ese hidróxido está rigidizando, haciendo un poco más viscoso el, el ligante, podría explicar que los resultados mejorasen. Creo que es prematuro sostener eso, pero en todo caso, sí creemos que la experiencia ya que empieza a ser abundante, no en España, pero sí en Europa, permite concluir que, la, que el riego no perjudica de ningún modo la adherencia. La discrepancia entre valores, que pueden ver que son tan distintos, entre 1,20 y 1,40, en el caso de la experiencia belga y los 0,60 0,70 en España, tiene que ver con que el ensayo es el mismo, pero la norma europea prevé una velocidad de corte distinto. Está hecho a, a 50 milímetros por minuto, la velocidad marcial. es el ensayo normalizado en Europa, y en España ensayamos, según la NLT, a 2,5 milímetros por minuto. Eh, y termino con las... Conclusiones, creemos que estamos proponiendo una solución eficaz y económica para, para asegurar la integridad del riego de herencia. Eficaz porque en el 100% de los casos en los que hemos probado ha, ha mantenido la limpieza de la obra, o sea, ha mantenido la integridad del riego. En la totalidad de los casos ha mantenido la, la, la, se ha mantenido absolutamente limpia la obra y su entorno cosa que no siempre es posible garantizar con otras soluciones. Eh, creo que todos podemos conocer casos en los que incluso con emulsiones tan efectivas como las termo, emulsiones termoadherentes, aunque no haya desprendimientos, siempre puede producirse un cierto ennegrecimiento en el entorno de la obra y un cierto perjuicio a la, en las marcas viales. Es una solución que no afecta al rendimiento de la obra, puesto que se, se extiende con gran rendimiento y... No hay, otra, como les comentaba antes, no, hay, no hay otra espera que aguardar a que la rotura de la emulsión se haya producido, lo cual, por otra parte, es una, es una espera eh, preceptiva, como dice el pliego que no puede extenderse el, la, la, la capa hasta que haya roto la emulsión, que es una solución que ha, sido, ha funcionado correctamente sobre cualquier soporte, sobre capas nuevas, sobre capas viejas, sobre fresados, con cualquier ligante, ligantes modificados o sin modificar, eh, con cualquier dotación, desde las dotaciones habituales hasta dotaciones especialmente altas que se usan en algunos casos especiales y que eh, no, su efectividad no se compromete en absoluto en el caso de las mezclas a bajas temperaturas que bueno, entendemos que es una tendencia que debe venir aumentando ¿no? y eso es todo, muchas gracias por su atención pues Muchísimas gracias, Jorge Pues nada, muchas gracias eh, a todos en principio Agradecer a la Asociación Española de la Carretera que siempre tiene estas iniciativas de, de organizar estos congresos y, por supuesto, eh, también agradecer a la organización, al Gobierno de Aragón y a la Dirección Técnica porque hayan tenido bien considerar esta, esta comunicación de interés para todos. Y ya las horas que son, eh, también agradecer a toda la audiencia que tenga la paciencia de estar aquí todavía con cierto ánimo e interés de escuchar las cosas que estamos contando por aquí. La ponencia que voy a presentar tiene que ver, digamos, con el trabajo que se va a preparar en la Comunidad de Madrid en base al sistema de gestión que ha puesto en licitación y que se aprobó, digamos, esa licitación a finales del año pasado. Licitación, no sé si soy capaz de poner esto, licitación que tiene que ver la toma de datos de auscultación y la implantación o digamos, el mantenimiento de un sistema de gestión para la conservación de los pavimentos en esa Comunidad de Madrid. Eh, esta licitación eh, pues, eh, ha sido ganada por una UTE formada por las compañías Euroconsul, Geocisa como empresas de, de toma de datos de auscultación y la empresa Rauros como la empresa que va a implementar o va a mantener el sistema de gestión que está en la Comunidad de Madrid. ¿En qué papel juega aquí la Universidad Politécnica de Madrid o qué papel juego yo en todo esto? Pues eh, voy a colaborar, digamos, como asesor técnico en la implantación de ese sistema de gestión y concretamente vamos a aportar la experiencia que tenemos de otras administraciones y de, en fin, de un montón de kilómetros de implantación de sistemas de gestión en lo que se refiere a la auscultación y toma de datos. Esta mañana ya se ha comentado en, en los sistemas de gestión que eh, para poder llegar a tener unas eh, curvas de evolución que nos permitan predecir qué va a pasar en el futuro en nuestros pavimentos, pues hace falta alimentarlos con eh, esa información que tiene que ver con los equipos de auscultación. Pues Ya sabemos todos las medidas del iri, de rozamiento, de las deflexiones, las fisuras. Todo eso debe alimentar un sistema de gestión y tomadas de manera periódica, en diferentes años, pues nos dará lugar a tener unos modelos evolutivos que nos permitan predecir qué va a pasar en un futuro y, por tanto, anticiparnos a los problemas. Hoy en día, yo creo que más que hacer políticas preventivas, eh, digamos, por cuestiones presupuestarias, eh, estamos, o estamos dedicando más a hacer políticas que nos permitan, a, a, más que predecir lo que va a pasar, que ya podemos eh, anticiparlo, simplemente priorizar, priorizar las actuaciones. En este sentido, ¿qué es lo que preocupa en este contrato? Pues, digamos, poner en valor el conocimiento que se tiene de otros contratos anteriores y de otras experiencias en otras administraciones públicas y en otras concesiones de autopistas. Y es la coherencia de los datos. Para que un sistema de gestión nos aporte información que vale, en su salida, es muy importante que la información de entrada sea coherente y sea veraz. ¿Cómo vamos a poder, de alguna manera, validar esa información? pues hay cuestiones muy básicas. Muy básicas como las que estoy exponiendo ahí en la diapositiva. Simplemente que la información corresponda a los mismos tramos. Algo que parece de perogrullo, pero que a la hora de ponernos a trabajar nos encontramos con bastantes sorpresas. ¿no? De que existen diferencias entre las tomas de datos de unos años y otros, y por tanto, a la hora de establecer coherencia y evolución de los datos, pues simplemente que estemos en los mismos tramos ya es una cuestión básica importante. Por otro lado, ¿Cuándo tomamos las medidas de auscultación? Generalmente, eh, cuando se puede. Es decir, que en muchos casos no estamos cuidando de la manera adecuada pues que esa toma de datos, de, en este caso, pues como pongo ahí el ejemplo de las deflexiones, tengan en cuenta las condiciones de contorno, es decir, el factor clima. Vamos a medir en el 2017, 2018 y 2019 y no tiene mucho sentido que lo hagamos en, en, en, en periodos estacionales distintos porque aunque apliquemos los los factores de corrección que nos proponen las normativas, pues todos los que llevamos un tiempo dedicados a esto sabemos que esos factores de corrección pues sirven para ajustar un poco las cosas, pero están lejos de que nos permitan dar eh, posteriormente una evolución de esas, de esas medidas de una manera adecuada y correcta. Por tanto, ahí hay que tener cuidado. ¿En qué se va a resumir digamos, la puesta en marcha del sistema de gestión? Pues como todos al final, ya se ha comentado esta mañana. Vehículos de alto rendimiento que toman medidas de, de, de flexiones, de IRI, etcétera, etcétera. Hay que conocer el paquete estructural sobre el que vamos a trabajar para luego hacer la toma de decisiones. Por supuesto, conocer el tráfico porque si no, no sabemos qué tipo de actuaciones vamos a realizar. Y otro aspecto colateral o condición de contorno que es importante, que tiene que ver con el inventario. Eh, eh, voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender bastante bien. Cuando estamos haciendo mediciones de IRI y de repente nos encontramos con cosas que no nos esperamos, y es que, bueno, resulta que no es que el IRI esté mal, es que resulta que tenemos juntas de puentes que nos están haciendo distorsionar la realidad de, de las medidas del IRI. Eso afecta de alguna medida a, a esos valores y por tanto hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el proceso habitual que se sigue? Pues normalmente se opera con los equipos y con los datos brutos que vienen de los equipos, las empresas de auscultación, pues eh, digamos, no es que cocinen los datos para, para maquillarlos, sino simplemente hay determinadas medidas que, que se saben que no son correctas, que no están bien, pues porque todos los equipos de, de ensayo tienen sus pequeños fallos y por tanto hay que hacer, por cierto, pulido de datos. ¿vale? Y con eso ya se hace digamos, una información de dato entregable. La primera cuestión que quiero hacer llamar la atención se refiere al personal que opera esos equipos. Es, es importante y tenemos que estar pensando en que son, eh, son equipos de alto rendimiento, de alta tecnología, que son equipos que finalmente eh, son manejados por una persona. ¿Qué cualificación se le exige a esa persona para manejar ese equipo y, por tanto, para, bueno, para hacer ese trabajo? Ninguna. Por eso, creo que eh, uno de los Factores básicos que debíamos empezar a trabajar, aunque sea una cosa muy sencillita, es, no sé si llamarlo, el, el carnet de manipulador de equipos de ocultación o algo parecido. Igual que hay un carnet de manipulación de alimentos, esto de alguna manera también debería tenerse en cuenta. No, no puede ser que cualquiera manipule un equipo de auscultación y, y se ponga a tomar datos. Hace falta tener un poco de criterio y cuando uno está midiendo deflexiones en una carretera normal y, le, y dice que le da 650 centésimas, dice, Oye, esto no puede estar bien, ¿no? o sea, algo, algo está pasando, el equipo no mide bien, o da, en fin, algo de ese estilo. Pero al final, lo que se está haciendo habitualmente es, tenemos una empresa o varias empresas que toman datos de auscultación y esos datos de auscultación pasan un mínimo filtro para ver que, que esa información eh, esté dentro de unos rangos, y se entregan para que sean incorporados a un sistema de gestión. Ese sistema de gestión pues, cocina esos datos y a partir de unos modelos de evolución que están o bien por defecto, como decíamos esta mañana, los, los modelos de HDM4 o unos modelos previamente calibrados, nos dan lugar a unas soluciones, a unas propuestas de rehabilitación de esos pavimentos a fecha de hoy y a futuro. Eso es lo que nos tiene que dar un sistema de gestión, que también quiero distinguir la diferencia entre un sistema de gestión y un sistema de información. El sistema de gestión, a partir de los datos, nos tiene que dar conocimiento. Los sistemas de información solo nos ordenan los datos y nos los permiten obtener de una forma u otra. Por tanto, ¿qué necesidades se detectan más o menos y qué habría que tener en cuenta y aprovechando este, este contrato que va a hacer la Comunidad de Madrid, con mediciones en 2017, 18 y 19? Pues bueno, una de las cuestiones es que, ¿Por qué no también hacer una revisión de lo que está haciendo en los trabajos de campo? Es decir, alguna inspección rutinaria que permita contrastar que la información que se está ofreciendo de los equipos de campo tienen cierta coherencia. Es algo muy básico. Después, eh, esa información, para que eh, pueda ser utilizada de una manera, eh, digamos, veraz, debería ser ágil poder incorporarla a algún lugar donde se pueda analizar rápidamente y saber si esa información es válida o no es válida. ¿Por qué? Porque si no es válida por lo que sea y vamos a pensar en algún pequeño problema que pueda surgir los equipos de auscultación, lo que hay que hacer es tener esa información lo más rápidamente posible para tratar de o bien repetir las mediciones o bien sustituir el equipo lo antes posible y no seguir midiendo en unas condiciones que no van a ser, eh, digamos, muy, muy veraces. Establecer un formato de entrega, otra cuestión de perogrullo. Al final, eh, cuando se está haciendo un, una, una toma de datos de auscultación para un sistema de gestión, hay que establecer un sistema estándar de información que sirva para ahora y para un futuro. Es decir, en este caso, la Comunidad de Madrid ha sacado un contrato para tres años, pero cuando termine ese periodo probablemente querrá seguir manteniendo ese sistema de gestión y eh, la adjudicación del siguiente contrato será a las mismas empresas o a otras pero sí hay que establecer desde un principio, para que todo, todo sea relativamente sencillo, un formato de entrega estándar que sirva para siempre de información. Y a partir de ahí, ese análisis de coherencia en la que vamos a trabajar durante estos años, en base a la información que tenemos de otras campañas, de otros años, de otras administraciones, mediante unos filtros que puedan servir para validar la veracidad de los datos. Y establecer unos criterios de aceptación y rechazo, que a lo mejor no son aplicables en este contrato, pero que sí pueden servir para un futuro como experiencia para la propia Comunidad de Madrid o para otras administraciones que quieran hacer algo similar. Esa es una, una de las labores en las que va a colaborar eh, el departamento nuestro, la Universidad Politécnica de Madrid, y en lo que vamos a tratar de aportar nuestra, nuestra experiencia. Bueno. ¿Qué se nos eh, ocurre plantear como cuestiones básicas? Pues una, una herramienta que nos permita obtener. Eh, digamos como hemos establecido en tres fases o en tres niveles una serie de filtros que nos permitan validar la información ese filtro que pongo ahí de nivel 1 de valores puntuales valores medios y valores estadísticos voy a explicar brevemente cada uno de ellos para, para ver en qué consiste y por último que no se nos olvide que cualquiera de esta información y cualquier información que entra en un sistema de gestión y sale de un sistema de gestión no puede ser validado sin más es decir no deja de ser una herramienta informática que nos ayuda, es una herramienta de ayuda, pero no es un tomador de decisiones final. Tiene que haber un personal técnico especializado que valide esa información. ¿Vale? Ese es el último paso. No tardo nada. Rápidamente concluyo. Esa herramienta informática de primera fase, oye, que los datos entregables que estemos eh, aportando tengan en cuenta una serie de factores. Factores que tengan que ver con los rangos de medición. En redes principales, secundarias y locales, cuáles son los rangos razonables entre los que tienen que estar los valores que estamos midiendo. De manera que podamos hacer una aceptación o rechazo en función del porcentaje de valores que estén fuera de ese rango. Esa es, digamos, un primer filtro muy, muy básico. ¿eh? Cumple o no cumple. Un segundo filtro que es un poco de segundo nivel o de segunda derivada que... Nos eh, permita saber si podemos eh, también eh, aceptar o rechazar una medición, que ya es un poquito más complejo, pero se ve fácilmente. En este ejemplo que, que se aporta a la pantalla, pues se ve que en principio no es muy razonable que si no se hace nada en una carretera, se produzca eh, digamos una mejora de sus condiciones. Mejora de condiciones de IRI o mejora de condiciones del CRT, etc. ¿Podría pasar? Bueno... Pues Puede ser que por las condiciones de medición haya alguna val valoración en ese sentido, pero no puede haber muchas. ¿Cuántas? Vamos a, a evaluar cuál es ese rango en el que se puede trabajar. Segunda condición, tampoco tiene mucho sentido que en muy poco tiempo haya un deterioro excesivo de eh, cualquiera de los parámetros. Por tanto, también hay una serie de rangos en las que, eh, digamos, pudiéramos manejar esa información y por último la desviación típica de los valores si estamos teniendo en una campaña una serie de desviaciones típicas y a la siguiente una desviación mucho mayor también estamos digamos con un nivel de incoherencia en la información que mm, por lo menos nos tiene que hacer parar y decir bueno a ver qué decisiones tomó esto vale no vale en definitiva un resumen que nos va a permitir establecer unos umbrales que pueden ser esos u otros que se verán en función de la experiencia que hay previa y de la que se va a obtener en este contrato y por último un filtro, ya termino con esto un filtro eh, un poco más complejo eh, hay uno de los parámetros que, que se mide en carreteras que todos conocemos bien, que es el, el coeficiente de rozamiento transversal, que depende mucho de la, de la época estacional, depende mucho de las condiciones del pavimento y eh, bueno, por la experiencia que tenemos, yo por lo menos que me dedica un número importante de años a estar viendo estas cosas es que hay una variabilidad de los datos bastante grande. Uno no puede esperar que haga una medición este año y el año que viene hay un deterioro que uno se espera por la, por la pérdida de, de, de coeficiente de rozamiento de, de los áridos que están en contacto con los neumáticos. En fin, no, no es nada sencillo eso. Lo que sí es verdad es que deberíamos analizar que estadísticamente, estadísticamente la distribución de valores en un tramo es razonablemente parecido a un año y al año siguiente. No puede darse el caso de que tengamos una distribución eh, de tipo normal eh, con, con un grado, digamos de, eh, digamos, de normalidad o de variabilidad de un tipo y que, a, y que al año siguiente esos datos sean completamente distintos desde el punto de vista estadístico. Eh, que la curva sea más mesocúrtica o leptocúrtica, eso nos, nos tiene que hacer llamar la atención para tomar decisiones también. ¿vale? Por no eh, alargarme más... Sobre mi tiempo, ese es el resumen de lo que estoy hablando, filtros tres filtros, y eh, que al final, sin duda, sin duda una vez que hayamos establecido el filtro que nos pueda permitir saber si sí o si no, que haya un personal técnico cualificado y especializado que al final decida si esa información entra o no entra al sistema de gestión. Que en principio tengamos una aceptación o rechazo automática, pero los que sean rechazados que pasen finalmente por un, por un, un filtro ya de técnico. Como conclusión es lo que acabo de decir, que esos criterios para definir campañas de referencia que nos van a servir para esta toma de decisiones, vigilar muy bien la coherencia de los datos, esa plataforma que nos permita tomar decisiones en base a que la información se sube rápida y se toman decisiones rápidamente, y esas certificaciones de técnicos y esa definición de tramos de control que nos van a servir para ver si lo que estamos metiendo en un sistema de gestión es válido o no es válido. Eso es lo que nos va a servir al final para eh, que podamos tomar decisiones de manera anticipada de una forma eh, razonable. Y concluyo solamente 30 segundos. En el caso de, de la industria todos tenemos muy claro eh, cuál es el mantenimiento preventivo y cuál es el, el mantenimiento correctivo. Eh, en general nosotros como usuarios compramos un vehículo y tenemos un libro de mantenimiento y sabemos a cada cuántos kilómetros tenemos que cambiar el, el aceite al coche, cada cuántos kilómetros tenemos que cambiar la correa de la distribución y si no lo hacemos ya sabemos lo que nos va a pasar. En el caso de las carreteras, eh, digamos que de alguna forma sabemos lo que nos va a pasar, pero no, no tenemos libro de mantenimiento, deberíamos tener algo parecido. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno. Pues muy buenas tardes, eh, enhorabuena a todos. Primero a la organización por habernos organizar este semejante congreso, después por habernos invitado. Y después por manteneros aquí en Vilo para escucharme, que vamos, os estoy agradecido. Durante toda la vida estáis todos invitados a ávila un chuletón, cuando queráis. si Vamos, de mi parte, conmigo, y si no, preguntad por mí, sin ningún problema. Bueno, yo, yo voy a ser muy breve y os voy a contar cuatro cosas sobre obras ejecutadas en, en, en el mundo entero. ahí tenéis un mapa mundi y esos son los puntitos donde hemos actuado nosotros como empresa. La verdad es que nosotros somos una empresita muy pequeña que nos dedicamos a hacer una sola unidad de trabajo, que es utilizar las piedras tal y como las tienes en el suelo, incorporarles un ligante, muchas veces cemento, muchas otras veces emulsión, muchas veces cal también, alguna cosa porádicas sobre polímeros y cosas de este tipo, y luego un rodillo y compactación y punto, y nada más. Y entonces, esto que aprendimos a hacer aquí, lo hemos, se lo hemos contado a mucha gente, y al final nuestras empresas constructoras que están viajando por el mundo entero nos llevan de la mano y nos proponen hacer exactamente lo mismo en cualquier sitio, por ejemplo... Eh, bueno, es la, la primera que tenéis aquí. Esto es un caso típico de. Esto es en la provincia de Salamanca, al lado de mi casa, en una carreterita comarcal, de las muchísimas que hay aquí en Aragón. Tratamos una carreterita local, 25 centímetros de espesor, con un 3% de cemento, que es una cantidad estándar. Resistencia de probetas, que se le pedía probetas simple, a compresión simple, de 2 megapascales y medio. Tratao, tratamos ahí 36.000 metros cuadrados, una carreterita de. 6 kilómetros por 6 de ancho, o sea, nada del otro mundo, y luego encima lleva solamente una capa de 5 centímetros de aglomerado. Bueno, pues este es el estado de la carretera y yo creo que de estas tenéis en vuestras provincias y vuestros pueblos pues, todas las que queráis. Entonces, antes estas carreteras se les ponía una capa de zahorra y otra capa de aglomerado, o dos capas de aglomerado, y al cabo de 4 o 6 años otra capa de aglomerado, etcétera, etcétera. Ahora la reciclamos con un paquete más, más potente de, de tratado con cemento. El cemento se rigideza y encima solamente la capa de rodadura. Y tenéis que tratada con un equipo de vía húmeda, la obra en ejecución y la obra terminada. Nada del otro mundo. Esta es otro, otra obra que hicimos en Escocia, invitados por la gente de Dragados. La Dragados se va al mundo entero, entonces contrata una carretera en, en Escocia. En el, el motivo de esa, no era, no era la carretera, era el puente el tercer puente sobre la ría de Ford, que es esta, esta, esta foto que tenéis ahí a la izquierda, es un puente espectacular. Y entonces nosotros solamente hacíamos el paquete, una parte del paquete de firme de uno de los accesos. El material tratado, el material base... El, la gente de Dragados lo que pretendía era utilizar un subproducto que hay de unas eh, minas donde extraían eh, betún eh, de las pizarras. Entonces, cogían las pizarras, las calentaban, extraían el betún. Entonces, esto estoy hablando como del siglo XIX. Y entonces, y tiene un subproducto. Y el subproducto son unas montañas, pero montañas enormes. Entonces, tiene un subproducto que no saben qué hacer con él. Entonces, ese subproducto lo extiende, tiene una granometría de la misma pinta que una zahorra artificial y encima le colocaban cemento, sin más. Y luego encima, pues en este caso, como 25 o 30 centímetros de, de aglomerado, porque bueno esta gente a los ingleses les propusimos hacer un paquete de 30 centímetros de suelo cemento. Esto realmente no es un suelo cemento, es un suelo... A ellos le llaman eh, materiales granulares tratados con cemento y la rotura de probetas rompían probetas eh, prismáticas... ...tenían 7 megapascales a 7 días... 7-7 megapascales, no me equivoco... ...o sea, mucho más resistente que un agravacemento... ...y ellos reducían el paquete a una capa de 20 centímetros... ...pensaron en 20 centímetros... ...de tal manera que luego le pudieran quitar dos por si acaso... ...y luego encima su eh, suplementaban el resto con mezcla bituminosa... ...cosa que nosotros no entendíamos nada de nada... ...porque era mucho más barato este tratamiento... ...que el, que el precio del aglomerado... ...para que os hagáis una idea en esta obra... Eh, los ingleses tenían un precio aglomerado de 200 euros la tonelada, comparando un sitio con otro. Bueno, pues nada nada del otro mundo. Ahí veis un pedazo de puente precioso. Este es un día normal en Escocia, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana no os lo enseño porque no se veía ni en la máquina de fotos. O sea, todas estas nubes que veis por ahí detrás caían, pero vamos, a toda la pastilla. Y después el tratamiento con las nuestras maquinitas y veis ahí una prefisuración, una, una preparación con inyección de emulsión con las maquinitas nuestras, ahí veis un escocés y su viaje de probetas, cómo sería el escocés que hacía las pruebas, que nosotros nos redujeron la jornada de trabajo porque la gente del laboratorio iba con la lengua fuera? tan con la lengua fuera que tuvieron que llevar a dos equipos de laboratorio para seguirnos nuestro ritmo. Y nosotros terminamos a las 4 de la tarde en Escocia, que es muy bonito por cierto, pero vamos, a las 4 de la tarde un trabajador en Escocia, no os podéis imaginar la cantidad de pintas que hay que beberse para tranquilizarlo. Y ahí veis este es el, el, el firme terminado que fresaron toda la superficie y con idea de que en unas pequeñas regularidades, porque la formación de juntas transversales crea discontinuidades y todo, no les gustaba mucho, y sin embargo se quedó un firme rugoso, estupendísimo, con una adherencia perfecta para coger la primera capa de aglomerado. Bueno, la siguiente, esto es una obra en Portugal, de las muchísimas que hemos hecho aquí en España, eh, que estamos terminando ahora precisamente porque nos quedan los empalmes de la, del tramo de autovía con, las dos, con, la, con la carretera, por una punta de la hora y por la otra. Espesor de 25 centímetros, 4% cemento, rotura de probetas 25, 2 megapascales y medio, 300.000 metros cuadrados y encima con una capa de 25 centímetros de aglomerado Bueno, eso es parte de un enlace, la recicladora, veis ahí la superficie extendido por vía seca y la niveladora de atrás con 3D para conseguir una rasante perfecta y aprovechar al máximo el, o sea, no desperdiciar espesor de aglomerado en corregir irregularidades esta otra es muy curiosa también porque eh, fue en un parque de contenedores en Togo, en África y la propuesta también es de una empresa española, es la empresa CIES con la que habíamos trabajado aquí en España que cerró y ha abierto ahora con otro nombre o lo que sea en UTE con Somage Somag es una filial de Sacir y es la filial portuguesa de Sacir, que se dedica a puertos, entonces ellos el problema que tenían es que en África, está es, en Togo, hay cemento, ellos tienen una fábrica de cemento y además facilidad de importación, no, no había mucho problema con cemento, pero no hay áridos. En, no hay áridos, sin embargo, hay materiales de tierras, hay todas las tierras que quieras, porque estábamos al lado del mar y entonces cogían arena de la playa y el agua el agua no potable toda la del mundo. El agua potable la comprábamos en botellada porque para, el, para el consumo propio era peligrosa la del grifo, o sea, no, no, no estaba nada fácil. Y entonces estabilizamos ahí una capa de 25 centímetros de la cual la mitad era arena de playa, arena monogranular, arena de playa, o sea, nada, nada que explicar, muy difícil de manejar con las, con las máquinas que se hundían en la arena de playa y no podían trabajar bien. Y la otra mitad, se les dijo además que extendieran la primera parte con 3D para, para que fueran mitades bien medidas, la otra mitad de un árido que compraban ahí también como a, en cantera, como a 12 o 14 euros la tonelada, o sea, una salvajada. Y entonces la, la idea era llegar a un equilibrio o un mínimo económico. Tú, cuanto más árido grueso pongas, necesitas menos cantidad de cemento, y entonces pero que el árido te cuesta dinero. Entonces, cuánto cantidad de árido tengo que comprar?, para que eche la mínima cantidad de cemento compatible con lo que yo quiero obtener. Ahí tenéis, eso es una vista general de la, de, el, de la playa de contenedores. Al final ahí hay 500.000 metros cuadrados y aquí en la parte del fondo, esa parte gris, no sé... Esa parte gris de por ahí es que ya se estaba extendiendo la zahorra, que era una zahorra artificial gris, que por cierto la fabricaba un señor de, no sé si de aquí de Valencia o por ahí, vamos, en, en Togo. Entonces llegaban las, las bañeras, se extendían, y entonces cuando ya tenían un trozo extendido eh, reciclábamos, al fin y al cabo era mezcla, una mezcla de materiales con cemento. Tenéis ahí, ese es el estado de las máquinas en esa zona, es una zona prácticamente en el trópico y con una humedad brutal, y con unos problemas de oxidación de las máquinas brutales, y el, claro, el problema de que aquí se te oxide una cosa de esa, pues vas a llamas al señor de la tienda y te da otra cuba al día siguiente. Allí, el pedir un, un repuesto para estas máquinas son dos meses de barco. Entonces hay que preparar las cosas de otra manera. El deterioro de la máquina es brutal. Esto es lo único que implementamos en la, la motoniveladora, Compramos unas ruedas excepcionalmente anchas para que pudiera trabajar de manera prácticamente flotante. La niveladora no sufre y entonces bueno pues va como una como, como un barco, o sea, flotando prácticamente encima de la arena para poder extender la azahorra. Y una vez que extendía la azahorra ya pisaba de manera normal y hacía el trabajo normalmente. Y fijaros, esta es una foto muy curiosa porque lo que quería, os la traigo a colación, esto ya es la, las grúas, o sea, fijaros ya la playa prácticamente terminada, esto es en la última fase de la obra. Esta es toda, el, toda la capa de arena que habían conseguido llevar hasta arriba y la capa de arriba es la que nosotros hacíamos. Esa es nuestra capita fabricada de 25 centímetros con cemento, que tiene una capacidad portante eh, más que suficiente. Y luego, encima de eso, la gente colocaba una capa de 20 centímetros de hormigón, hormigón no sé exactamente qué tipo de hormigón, sobre el cual apoyaban los contenedores. El, la siguiente que os traigo es el, una reparación de otro puerto, esta vez en Perú, el puerto del Callao, un espesor desde 33 hasta 55 centímetros. Fijaros que está eso como bastante separado de los 30 centímetros, de los 20 centímetros que decía en principio el pliego nuestro del año 75, luego pasamos a 30. Aquí trabajamos mucho a 30 centímetros. Pues esta la capa, tramos de capa mínima de 33 centímetros hasta uno de 55 centímetros, que la de 55 centímetros la hacíamos en dos tongadas. Primero como hasta 30 centímetros, a continuación extendían zahorra otra vez, y, otros, y el resto hasta 55 centímetros eh, mezclado de tal forma que se mezclaba con cemento al día siguiente y las dos capas se quedaban prácticamente soldadas. Se hizo un tramo de prueba, se cortó y se vio que efectivamente quedaban soldadas. ¿no? Fijaros resistencia de probetas de 15 megapascales, o sea, nada de, o sea, esto no es un suelo estabilizado, esto es un material granular tratado con cemento, que es como venía en el pliego de los, de los, eh, del proyecto, que era un pliego preparado por los ingleses, y cumplía perfectamente. ¿Que, ¿Por qué llegas hasta 15 megapascales? Pues muy fácil, buenas piedras, buen cemento y mucha cantidad de cemento. Y nada más, el cemento de aquí me parece que era un tipo 1, y, el, y la cantidad del orden del 6%, o sea que tampoco es nada que a nosotros nos sonara extraordinariamente raro. Y encima, encima fijaros, ahí hicimos unos 200.000 metros cuadrados y encima adoquines, simplemente adoquines. Entonces la característica de este proyecto es que toda, en, en este sitio, en Lima, no llueve prácticamente nada en todo el año. No es desértico, como mucho tienes una neblina y de vez en cuando caen tres gotas que no llega a empapar el suelo y nada más. Entonces Toda la superficie está toda en un mismo plano, en el mismo plano. Entonces dibujaban las calles con los colores de los adoquines, estos adoquines que ahora veréis, y el, ellos eh, se daba el mayor espesor o menor espesor en función de que la zona que se estaba tratando fuera un vial de, de tránsito o fuera una playa de acopio de contenedores y todo estaba a la misma, a la misma altura. Tanto no llueve ahí como que no hay ni siquiera red de pluviales, no hay inbornales y no hay nada de nada, por eso se permite el lujo de tenerlo todo a la misma cota. Esto era un solo plano horizontal, excepto una zona que no sé por qué tenía un pequeño alabeo y ya está, en los 200.000 metros cuadrados. Ahí tenéis una vista general, esto es una de las partes del, del puerto, o sea, el puerto venía más a la izquierda, lo que pasa es que esto está tomado con... un con un dron y no se ve toda la dimensión la, la, la de lo que estamos haciendo. Ahí veis una máquina recicladora trabajando sin más. Ahí veis la colocación de, la, la, termino ya, la colocación de los adoquines que no tiene ni o sea, o adoquines sobre una cama de arena, debajo de, esto, de esta cama de arena tienes un corte de juntas, entonces el corte de junta estaba relleno con emulsión, y con un, con un geotextil, una banda geotextil como de 20 centímetros de anchura, pegada encima de la junta, para que a la junta no le entrara nunca la arena de, de la arena de los adoquines, y ahí veis un, una, un testigo de, de esta obra. Y, ah, bueno, me queda una. Ya está, ya está, ya termino. Esta es una pista de rally hecha en Barcelona, el, de, de cross rally en el mismo circuito de Mormeló, que al lado del, del, donde corren los de Fórmula 1 preparan una pista de tierras para que corran los cochecitos también. Y lo que quieren es, lo que quieren sobre todo, que sea muy espectacular para que pueda salir la televisión, que no se deteriore, pero que sea tierra. Y entonces... Eh, me presentaron un proyecto hecho como en Holanda o por allí, al fin y al cabo era, hicimos una estabilización dependiendo del tipo de tierras, pues el cemento tirado, la máquina que ha pasado, esto es la superficie terminada, y esto veis los, los coches corriendo, que claro, si toda esa polvareda, esto la, es la, hay polvareda porque justo esas ruedas están fuera de la zona que se trató con cemento, si toda esa polvareda la tienes dentro, ni se ven los coches, ni se ve nada, no hay espectáculo, luego se acabó la fiesta. Bueno, pues ya está, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel.